Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Tora y aquí estamos en otro vídeo de Pokémon. En este caso vamos a enseñar cómo descargar desde internet los Pokémon legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. No tenemos más que entrar en Pokémon Rubí, Omega, eh, Zafiro Alpha, Pokémon X o Pokémon Y y acceder al apartado donde dice Regalo Misterioso. En este, regalo, en este apartado perdón, eh, vamos a poner recibir regalo. Dice que se va a conectar a, a, conectar a internet. Le decimos que sí. En este caso eh, lo vamos a recibir por internet. Le decimos que sí. Y si estamos en el plazo, que por lo general Pokémon y Nintendo lo que hacen es desde el 1 hasta el 24 de cada mes, eh, durante este 2016, vamos a encontrar un Pokémon. En este caso estamos en... Junio, bien digo. Y el Pokémon singular que está es Manafi. Entonces vamos a recogerlo. Vemos cómo recibimos el Manafi. Aunque aquí vemos que no es variocolor. Después a la hora de recogerlo puede ser variocolor. Es decir, Shiny. Dice que vayamos al centro a recogerlo. Excepto el Pokémon. Nada, esperemos un poquito hasta que nos salga botón nada a presionar. Terminamos. Le vamos a salir. El juego va a empezar de nuevo, y no tenemos nada más que ir sino al centro Pokémon a recogerlo. Pues le damos a OK, y empezamos la partida. Solo para que vean cómo se recoge. Y que es efectivo, obviamente. Nada, estamos en el centro Pokémon, y hablamos con la chica. Sí. Buenas, tú debes de ser Sleeping Tora. <ríe> ha recibido un regalo misterioso para ti. Aquí tiene. Y te dan mana, sí perfecto Entonces no tienen más que ir a los Pokémon que tienen Y como pueden ver, aquí está el Manafi. En este caso, viene con Roca del Rey eh, Ráfaga, Burbuja, Hidrochorro, como pueden ver, no es nada del otro mundo Y además hidratación eh, A mí, es más, me, me salió mal un ataque especial, así que, mmm, bueno ya sabrán. Bueno, pues hasta aquí todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.